Última vez, Benjamín, Benjamín mírame, Benjamín, última vez, ¿me escuchaste? Última vez, que te limpias el poto con los imanes de Machu Picchu que trajo tu papá.